En el clásico paraje hortelano del Vado del Moro, en Cabra, entre legendarias acequias, las manos de la familia Lama Jurado trabajan una tierra agradecida repleta de variedades de verduras y hortalizas. Antonio y Chari dejaron a un lado los miedos y apostaron por la agricultura ecológica, por lo que tenía de sano. ...por el rechazo a los químicos que nunca había sido de su agrado... ...pero, sobre todo, por el apoyo que iban recibiendo... ...y el reconocimiento a su arduo trabajo cargado de sabiduría. Y esa apuesta hizo posible... ...que su hijo Víctor mirara la huerta con ojos de futuro... ...y se uniera al proyecto familiar. Son uno de los pilares de su ética ecológica, generosos, comprometidos con la asociación desde el principio y siempre con los brazos abiertos para recibir a nuevas personas y compartirles la belleza y el conocimiento de su buen hacer. Subética Ecológica, Alimentos por el Bien Común.